Primero que todo, yo nací aquí en esta casita. plan seguir? a eh? la piecita donde yo nací. Medellín, Medellín, te quiero mi Medellín. Medellín, Medellín, te quiero mi Medellín. Yo nací en el Naranjal, te quiero mi Naranjal. Yo nací en Naranjal. Prácticamente fundadores de este barrio. José de la costa, ¿eh? Mis padres que no llegaron sino con un niño, cuando no existíamos ni las dos mellizas, ni, ni Amparo ni yo, existíamos cuando llegaron con ese niño aquí a hacer este ranchito. gusto, Cuando ya tenía pues uso de razón, entonces ya empecé a conocer el barriocito pues donde todo esto era mangas, mangas, si uno volteaba por allá por todos esos locales que hay era rastrojeros y, y, y de ahí para atrás hasta la carretera Laguna, donde está la unidad residencial La Macarena también era Laguna, todo eso hasta atrás Laguna. Por aquel lado de aquella esquina nos metíamos el portillito, ya cuando ta, entramos a la escuela, y nos íbamos derecho hasta salir a la bomba, era una manga donde, una manga donde por leche, cuando yo tenía era carrocitas, y la leche la cargaban en carrocitas y un caballo la jalaba. Puedan, vea, ahí, ahí ven vea, parte de mecánica, repuesticos y, y, y tornillos. Esta es el, la casita que hice yo para vivir en ya parte, ya con mis señores y mis hijos. Un pequeño balconcito ahí y en ese balconcito donde me siento yo ahí cuando está dando mucho calor. Es que previamente aquí, aquí vinieron unas muchachas del edu y midieron los ranchitos, todo, todas estas casas las midieron, pues entraron por dentro midiendo, pues que para seguramente para ver cómo van a arreglar pues con las personas, ¿cierto? Este es la cumbia de reina, sabrosa para bailar. Vete es la cumbia de reina, sabrosa para bailar la de mi. Eh, me dijo una de las muchachas, me dijo, ay, no voy a hacer más nada, pues, o sea, como, lo, lo para allá, pues, para ampliarnos un poquito, tumbar pues, este ahí. y hacer algo para allá. No voy a hacer más nada porque lo que haga lo pierde. Cartagena linda, Cartagena hermosa, Cartagena linda. Imagínese si usted y yo ya, pongamos yo entre 20 años, no sé si estaré vivo, pero, pero, pero si estoy vivo, sí sería mucha la nostalgia uno, por ejemplo, de allá de 84 años, pasar por aquí y ver, y ver los ricos bien acomodados y, y saber que lo sacaron de su, su propiedad, su propiedad, para haga, hacer cosas valiosas. Naranjal tiene de bueno, no de malo, sino de bueno. Tiene tan de bueno naranjal que mire la gana que le llevan. A naranjal le quiero decir que me siento de, supremamente agradecido de mi barrio de mi barrio por todo lo que lo que todo lo que yo soy lo, lo, lo saqué de mi barrio en realidad pues eh, estudio estudiamos aquí cerquita pues y, y trabajé aquí y aquí aprendí a trabajar y aquí estoy pues aquí estoy o sea pues de que naranjales eso puedo ir de mi barrio muy agradecerle mucho toda una vida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 Ah, vea, donde está metido en, una, en, una, en medio de unas plataneras. ¿Usted? ¿y el sí. Sí, eso fue para una caratuelita. Eh, eh, sí, ahí está ese mi contigo, ahí, de ahí grabamos unos temas y, y, y por ahí los tengo grabados. Arriba naranjaleños que ya nos van a sacar y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar.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 Te al Talones cortitos, si vamos a estudiar. Y de regreso con Julio, nos poníamos a cantar. Julio Ernesto era un niño, por cierto, un cabecito. I'm uh -huh. Dios donde yo vivo se llama el Naranjal.